el diseño por el diseño del dúplex porque desde un inicio yo tenía en mente comprar mi departamento pero un dúplex y los dúplex que yo miraba eran como cajas cerradas pues no primer piso y segundo piso o sea al final no no se veía el diseño este diseño de las escaleras la la sala alta todo eso lo que me gustó fue el diseño los acabados de, de, de los departamentos porque yo fui a visitar eh, varios lugares los acabados eran eh, la verdad que un poco bajos a comparación de, de lo que me había mostrado y Alicia en, en la residencia doble. Ajá, entonces por eso más que nada yo me he Creo que lo principal fue que ANCOSUR como constructora me dio la opción de modificar, diseñar o jugar con los colores del departamento, o sea que al final del proyecto iba a quedar tal como yo quisiera. ¿no? No era un departamento ya construido o ya con, una, con un diseño específico. Podía yo, qué sé yo, este, modificar algunas cosas para que queden a mi, entera, a mi entero gusto. Eh, bueno, nosotros sí, efectivamente veníamos buscando ya durante varios meses un departamento con algunas características que cumpla con la condición de hogar que nosotros buscábamos, un cierto diseño, una estructura, la imagen, la todo del edificio, ¿no? la parte interna y externa. Nosotros estuvimos pasando varios meses buscando y nos topamos con Adama, con el edificio que estaba allí, pues, solo de plano y luego estaba en el segundo piso. Lo que nos llamó mucho la atención fue la presentación que tenían a través de las páginas este, las páginas web, donde mostraban el interior de todo el departamento y cumplían con todo nuestro cliente que nosotros estábamos buscando. El diseño, la sala, los cuartos, la cantidad de cuartos que nosotros buscamos para nuestra familia y eso fue lo que nos motivó al inicio este, a apostar por, lo, por, por Adamán y, y finalmente logramos este sueño ¿no? anhelado, es cumplir y tener nuestro propio departamento. Siempre ha estado en seguimiento, siempre pude consultarle cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier duda que tuve y siempre me van a aclarar, tanto el ingeniero como Alicia también siempre me está en seguimiento, en el financiamiento. En todo eso la verdad que yo estoy muy conforme con, con todo ese apoyo que me han brindado en el primer momento. Nos dimos cuenta de las facilidades que nos daban, sobre todo esa posibilidad de comprar en preventa el departamento apostamos por eso. ¿no? Entonces estamos realmente satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Sí, bueno, el, el contrato inicial del proyecto lo iniciamos en enero del año pasado y durante todo este año siempre estaba con la ilusión de, de verlo tal como está ahora, ¿no? Culminado, siempre venía, revisaba, verificaba detalles y verlo ahora sí, acabado sí es bastante satisfactorio, estoy muy contento todos los detalles han quedado tal como yo quería y la comunicación con la Constructora ha sido bastante rápida y confiable. Estoy viendo mi sueño hecho realidad. No he invertido por gusto, porque el departamento que me toca o que he comprado hermoso. Y todo, todo está muy bonito. Realmente esta empresa ha garantizado la inversión que hemos hecho. ¿no? Y ahora nos entregan en físico. Y es más, estamos coordinando también algunos otros trabajos con ellos. Y también, con respecto al departamento, nos han dicho que todavía van a hacer los periodos de prueba. ¿no? Y que están dispuestos a hacer una observación y ellos van a poder resolver cualquier incumplimiento. Yéndolo ahora todo culminado con los acabados, los accesorios y todo ya instalado ha cumplido ha, y ha superado mucho más allá de lo que nosotros hayamos aspirado incluso al inicio. Eh, sí, es el primer proyecto, el primer departamento que compro, los primeros dos que compro y he quedado bastante contento con la constructora, con la comunicación que tuvimos durante este año y con el acabado final, así que sí, yo recomendaría al 100% trabajar con la constructora Ancosur. Yo, la verdad, a los que han hecho este mi sueño realidad, les doy muchas gracias. Que Dios los bendiga y que sigan los triunfos, porque se lo merecen. A las personas que están viendo este video, decirles que confíen en Ancosur, porque es una empresa verdaderamente que cumple lo que promete. Thank uh you. -huh.